Maldita sea no utilizo otra música con copyright Buenas gente estamos acá un nuevo video para este canal esta vez es con una recopilación de todos los reviews que hice sobre Maverick. espera de la otra parte Espero que le guste mucho para uno que no vio mi video viejo No sé Se les diga si le gusta esto O si tienen harto de que haga estas compilaciones Bueno, eh, mi canal y yo hago lo que me plazca Y también me ha desmonetizado el último video Así que bueno, hasta luego Bye, me porto un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 bueno, el tipo este pide que la captude y que la cierre en agarrarse más, más seguridad y también para revelar la secreta ya que dice que había matado a alguien. Y la gente de Shield acepta. Si leíste los cómics, Firewind, sabrás que ella toca la teía, está en un grupo de un grupo de rock llamada de, de Mary James que con dulcemente me dije. Y bueno, y no, nada más que decir. Cuando termina de en ensayar la Gwen se habla con su amiga y parece que tiene unos flashback de un chabón muerto, si lo contamos de todos los cortos este este parece ser su amigo que le había, eh, Gwen le había revelado sus poderes algo así, y parece que el chabón también tuvo poder pues, por una especie de garra y activo en el cielo y tuvo poderes algo así parecido a lo de Iceman y creo que se llama Ken pero a mí no me engañan esto es, es claramente como los come Peter Parker, solo que acá le cambió el nombre porque bueno es infantil y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 Después de golpe se encuentra con la Spider-Wen y tiene su primer enfrentamiento y Creo que ya saben que Spider-Wen está siendo buscada por la policía Y bueno, empiezan un enfrentamiento entre ellas Pues esta chica ardilla es copia de Deadpool Tiene la habilidad de romper la corta pared pero muy muy infantil obviamente Y junto con la otra piba le derrota a Spider Spider-Wen O llamada acá eh, Ghost Spider Que va con una habilidad inimaginable excessively big weapons? Next, profit cake! Now! Upside down, striking, Frenzy! He's done up! ¿Puede estar bueno, con la habilidad del anime, la derrota en la cosa de le cuenta la historia con su amigo que te conté al principio y que se murió y tal. Al principio no le cree, pero Spider-Gwen tiene un recuerdo de su amigo que se está buceando. Bueno, suelta de Spider-Gwen la y se va. Después tiene otro enfrentamiento con el Capitán América Negro. Patriot, you're back. That's so... tenacious. Tenacious. Ah.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 y le da a buen para hacer una nueva misión porque...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 podés algo así similares al hielo y juntos iban a ser los vigilantes de esa ciudad pero este fue asesinado por, por esta punqueta de peinado verde que con su daga de luz si te toca te quita la energía y no pudo detener la punqueta esa y ahora goces padre busca por todos lados a la punqueta esa para vengar la muerte de su amigo y bueno, se cruza con varios personajes menos conocidos de la baja de marvel y por tiempo después logró alcanzar la punqueta verde pero antes de eso hay una película de una hora que abarca bueno antes de esa situación ¿no? y como ya a hacer usar el sonido así que rebobinemos bueno yo acá yo soy última y le presento Marvel eh, Secret Warrior la protagonista en esta parte no es Spider woman sino Miss Marvel una piba musulmana que vivía su adolescencia lo más bien hasta que la normalidad se va a carajo cuando aparece una niebla verde la misma que infectó a Peter Parker y lo convierte en una inhumana, inhumana con el poder de estiramiento engratar sus manos de regenerarse y cambiarse de forma a cualquier personaje Marvel probablemente casi todas las de mister fantástico con el tiempo aprendió a controlar y, y no tiene que dejar que nadie descubra porque en esta versión los inhumanos cual mutantes de nefme son discriminados pues esta trata de defender a otra piba inhumana que sufría bullying se le va la mano y la hace destrozar el auto a un profesor. se va corriendo y justo ahí veo en el cielo el edificar de decir y ahí ve a su heroína favorita la capitana capitada así ah, porque esta es re fanática de ella hasta tiene una muñeca ah por pues eso es nombre, el nombre de miss mar y trata de se pone pues, en forma para ser una super superheroína igual que ella junto a su amiga la chica ardilla que tiene un aspecto totalmente diferente de decirme, gordo? ¿No? La entrenada iba lo más bien Hasta que un señor grita que lo han robado La dos escuchas y pela sus trajes Y bueno, va a capturar al pibe este que iba corriendo Lo atrapan al pibe, este dice que no es mal. Y solo lo había robado, salchicha el tipo no. Dice que no es una buena persona y no quiere hacer daño a nadie Pero se contradice sí mismo porque... Y por poco casi quema a los dos pibes Le otra vez fuego a Miss Pero está salvada por este tipo en armadura Que tiene el poder de aparecer una lanza y un escudo de la nada Y se va a enfrentar contra el pibe de fuego Para no le más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 esta sí las heroínas feministas. Bueno, esta pareja ¿Qué? de mujeres meten a su, a su hija en una cápsula donde le parece que la, la fuerza, le da fuerza, pero nada, mentira. Le da una cápsula de viaje de teletransportador y lo envía a la tierra. Mientras ella dos se van a convertir a además, sin humanos y bueno, el mundo se da la mierda. La piba ardía no le gustó su origen y esta levanta arriba. Pero esta dice que sí bueno, así es fácil se une a su equipo.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 la a Loki y el único inconveniente es como tendrá que aterrizar la nave en la tierra así que la dos super detienen la nave para que vaya derecho y mientras tanto dentro de la nave tiene que sellar el dieta para, para que no entre bueno la falta de oxígeno y cuando pide fuego lanza todo el fuego pero se apaga así solo pero...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 No volveré a lavarme esta mano. Después de eso ya cada quien va por su lado. La no La Capitán Marvel le hizo una guarida para que ellos dos. Eh, para que todos ellos puedan ser superhéroes. En volver así. Tener su propio grupo así como los Juegos Titanes. Y bueno ya con eso ya son los Secret Wars. Y bueno ya todos se ponen de contentos y de felices. Todas las chicas contentos y felices. Los pibes contentos y de felices. ya Así termina esta película de una hora y media. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno porque parece que en el cine ya quiere adaptar a uno de estos personajes. Y bueno ahora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 a la, la punqueta, de luego que le pegan a su papo, nivela a su compañera pero se, y se escapa los dos, con bueno, las de vuelta de caliente con los pues bueno, dejaron escapar y se va a enojar. Pasando los días, la ardía creo que estaba aburrida y le propone salir al patriota este, para hacer cosas adolescentes como mandar skate y jugar los juegos. Sí, bueno, sé que el guardo están re Pero no contaban de que en la ventilación estaba spider porque en atrás, eh, Lo que de atrás Los pies estos dejaron la puerta abierta Pero se encendió la alarma y se metió Dentro la de ventilación, pero el, una ardilla Común logró lo sacarla de ese lugar Y bueno, la ponja le propone un trato a Wen Le dice, mira spider ya sabemos que La punqueta va a estar con Loki y va a atacar Una, una famosa de las industrias famosas de Iron Si vos querés, podés venir con nosotros Para así, así poder vengarte al fin de esta ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, dice spider Y sí, pasa lo mismo que dijo, ahí está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 hace Morías lleva la mierda al merchandise Total, rodeado a la punqueta y bueno, Spider Wen, al golpe de gracia y bueno, lo no más queda. Ok, el capitán Stacy ya se da cuenta de que Spider Wen ahora es una heroína. Y la ponja y los demás se lo, la llevan a su guarilla y bueno, ya ella es oficialmente uno de los miembros de los Secret Warriors. Tú allá dado tranquilo, re feliz, muy contento. y sí. parece que esta le ha mandado una misión, pero antes Gwen va a llamar a su padre. Y bueno, así termina eh, esta parte de Marvel Risa. Exile ¿Qué and... Fisted Hurricane. ¡Ay, mamá, no siento las piernas! Free en la saga de Ghost... ¡Sí! Wayne, con la ayuda de los Secret Warriors lograron cazar al corno Azul y a la Fea y Punqueta donde van. Y a pesar de que les salvó la vida a su padre, el capitán Stacy, este no le agradece y le dice a Firewall que sigue siendo una amenaza. spider Firewall se unió a los Secret Warriors y, pues, y se prepara para nuevas y divertidas aventuras. Y bueno, yo acá doy inicio a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 normal, de ¿eh? modo bueno la palabra se da cuenta del de, de desastre que, hay, que hizo y dice, y ve al monstruo que es totalmente imparable, y dice que bueno des, destruirme que así el monstruo eh, se va, dice que no, tú eres mi amiga pero es la única forma, tenés que insertar al guijón en el droga que es mi corazón, y se despiden las dos ¡Sálvame! No insertó y la armadura explotó la mierda y el coso modado este se va por donde se vino y listo, los pibes quedaron felices y contentos los enamorados felices y contentos la capitana Marvel agradeciendo a las monjas por pues ser bien las cosas, está feliz y contenta menos la piba negra, que bueno, se le murió su amiga pero la piba ardida dice que no, no todo está perdido y de haber perdido tiene una parte de la máscara de Sí, pero costaba mucho trabajo con, construirla de vuelta de cedo pero la japonesa tenía una parte del corazón de la armadura Así podrá quedarse fácilmente otra vez la armadura Tiempo después los pies están por entrar a la huella de un super villano. Hay que entrar sigiloso para que no lo vigile las camas Pero llega la piba negra que ya tiene un traje de respiola Y se llama a sí misma Iron Hair Ya va a ser cualquier juego completo va a entrar a esa huella Y bueno así termina esta parte de Marvel Racing Este video va a ser corto pero van a estar de 40 minutos Y supongo si no voy a poner muchas cosas porque si no me llega el copyright anteriormente en Marvel Racing, le -Well mataron a su amigo Peter Parker y se van busca a su vecino se encuentran con otros pibes con poderes y se unen a su grupo y logran atrapar a la mala esa luego reclutan a una niña Idoman que también quiere ser pedo y bueno listo lo ponen en el grupo y también así doy inicio a otra review de Marvel Racing la talla de banda o algo así todo comienza con Ghost Spider, Spider way -Well. van haciéndose rápidamente, van haciéndose por todos lados y yéndose al entrenamiento de sus compañeros I'm here, I'm here. tarde tarde se le pasó la otra y rápidamente va al ensayo de su grupo de rock y de sus amigas las Mary Tarde. también se le pasó la hora y bueno esta quiere tocar porque están en competencia con la otra banda de rock que se llama los Su líder es esta que se escribe Creen Screen creo que por gritona y mimi eh, no sé por qué, rápidamente el año fantasma va a ver a su padre pero justo una grúa descontrolada se va a caer encima de la gente, bueno padre igual lo impide, lo sostiene pero esa es demasiado pesada y le cuesta y se viene una escena un poco larga No se preocupen, aparecen los guerreros guardios y arreglan todo. Eso es todo. Tampoco y le avisan, le avisan que hay un temblor y que volcó un tren por allá y bueno todos van hacia allá y se viene otra escena larga de ellos rescatando a la gente del tren. Todo. Con todo arreglado parecía que no pasaba más nada, pero... Una onda sí me captura a todos los héroes, pero de, de inmediato la viva Ironman localiza la señal de otras ondas. Y que lo lleva justamente a la piba esta, la Screaming. Est que no se acordarán qué significaba Screaming, bueno. Esta grida fuerte lo satura todo. Lo más obvio sería que alguien le tape la boca. La enreda te la dañas, pero esta pela unas alas y se libera Y bueno los empuja a todos hacia las cantadillas y viene con su juguete destruido y bueno algunos lastimados de Spider-Man va por ella Y le cuenta que el collar de sonido ese es ese que puede destruir eh, con otro sonido Le dice se plan a los pibes y con la resortera de Ace Barrel y con un coso que le dio a Iron Girl La casa, la mala, la enreda y la detiene cosas destruido, ambas caen justo al lado de la Mary James Se lleva la mala, pero después vuelve y le revela su identidad a sus amigas Bueno, por lo menos esta cuidó mejor su identidad que Tom Holland Por acá Gwen well, Stacy le dice a los dos grupos que no le gustaría dejar para estar de un lado al otro Otro y así, después de ese discurso el Capi Negro y su amiga negra también Le dice que bueno van a acordar mejor los horarios y así estar a gusto, ¿no? Y, y bueno, Spider Wayne bueno, ahí, todo feliz, va a tocar con su banda Y ok, eso es todo, termina con sus amigos bailando con una animación mejorada Me estás haciendo aplaudir como foca retrasada Y ok, esto fue otra review de la otra parte de Mother Racing Esto todavía continúa en la otra parte donde ahí presenta a la hermana de la Panther Shui si pinta video o si, o si tiene mucho apoyo en algún momento uh, A ver video de esa parte bueno, pero por ahora estoy terminando el video de Avengers Endgame Recortando para que no sea muy largo Y también estoy empezando con guardar super Así que bueno, por ahora pueden hacerles darle un me gusta Una compartida y suscribirte al canal si te gustan los videos que estoy haciendo como este y en mis redes sociales, te lo dejo en la descripción Y bueno, eso es todo, soy yo, soy Ultime Y bueno, nos vemos en la próxima ¡Saludos! <música>